¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Ya sé que hace rato no les traía un unboxing de periféricos y accesorios gamer chicos Pero pues en estos momentos por fin nos ha llegado nueva mercancía Y qué mejor que empezar esta nueva etapa de unboxings que con un nuevo combo gamer de teclado y mouse Así que vamos a ello Por acá tenemos chicos este increíble nuevo combo gamer Permítanme una el teclado tenemos este fantástico combo gamer que la verdad que me ha sorprendido bastante. Está muy muy genial, pero bueno, eso sí les digo una vez algo chicos, no lo he destapado como tal, simplemente lo miré que estuviera completo. Esta será la primera vez que lo voy a destapar en sí. Lo voy a quitar las bolsitas y lo voy a pues aprobar. probar. Que, bueno chicos, contándole algunos detallitos de este fantástico combo gamer. Tenemos este Metal Stone referencia T21. Para que en ese Steel Plate Game Suspension aluminio Skateboard. Que dice que es también de superficie metálica como el Tigers TG900. Tiene este estilo que están viendo acá. Bueno, por aquí también tenemos unos detallitos, pero desafortunadamente eso está en chino, así que la verdad pues va a estar complicado. Esto es de la marca Limeme, creo que se pronuncia así, no sé, pues yo veo aquí una M, chicos, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. En la parte de atrás vemos que nos muestra tres increíbles estilos Tenemos el que es negro con RGB con los tres colores Tenemos el negro que es solo amarillo y este como color beige Porque creo que es color beige este que está acá en la caja Que da también RGB Y eso, chicos como tal pues el teclado no dice nada Pues es muy económico para los que quieran adquirir este fantástico combo gamer Vale a tan solo 16 dólares la verdad que pues sí está económico, está muy, muy bueno. Pero, bueno, chicos, si me preguntan si lo recomiendo, claro que lo recomiendo. Está muy barato, muy genial, pero bueno, como les digo, aún no lo he destapado. Hasta ahorita lo vamos a destapar y bueno, vamos a mirarlo. Bueno, por aquí vemos, chicos, que tiene una etiqueta con una tarjetica Me imagino que será pues lo que... Entiendo cuando trae ese tipo de tarjetitas, o sea, creo que es de garantía. Lógicamente, pues no, la manita la vamos a dejar por aquí. Bueno, chicos, ya hemos sacado tanto el teclado como el mouse. Creo que ni no más, no, ni no más. Vamos a descartar la caja. Vamos a echar nuevamente la tarjetita ahí. Y bueno, ¿qué tenemos por acá? Vamos a quitarle esta bolsita protectora. La verdad que se ayuda bastante a evitar que se raye Y bueno, por aquí tenemos el mouse, chicos. Bueno, en la parte del teclado que podemos observar, bueno, tenemos nuestros, podemos pues, hacer dos plataformitas para que quede un poco más inclinado hacia nosotros. Vemos la verdad que es un teclado, permítanme, se si lo acerco. Está chévere, la verdad, como un estilo semi-ergonómico en esta parte, con el descansapalmas. Vemos que es semi-mecánico. Como pueden notar, ahí tenemos el sonido característico de estos teclados réplicas que los hace semi-mecánico. Tenemos esta suspensión de aquí que la verdad se volvió en estos momentos el título, ya le contaremos adelante cómo es. Este es para poner los celulares, pero pues bueno no tengo qué celular poner ya que pues estoy grabando con el mío, Con bueno, esto lo vamos a dejar por aquí chicos ya lo vamos a conectar vamos con el mouse primero que todo, bueno es un mouse que la verdad de peso lo siento muy bien, tiene un peso ideal Inclusive creo que es hasta más pesadito que el que estoy usando Vemos que no tiene los botones laterales a los lados Pues hay muchas personas que lo necesitan y unos es que no Entonces pues en este caso ya va en gusto según qué tipo de videojuegos juega El cable son exactamente iguales No son en cordón mallado. tipo malla. Pero debo de decir que está bastante bien Es un caucho que cubre los cables muy muy grueso La verdad que tanto el teclado como el mouse chicos está muy bien Pues me gustan la verdad debo decir decirlo, nuevamente le recuerdo chicos el que quiera adquirir este fantástico combo gamer lo estoy vendiendo a tan solo 16 dólares, es una de las tantas réplicas que podemos encontrar en el mercado normalmente pues lo podrán encontrar alrededor de 18, 20 dólares según la tienda colombiana, bueno chicos les recuerdo que todo todo el que quiera adquirir algún periférico gamer, sea diadema gamer, sea teclado gamer, mouse, bueno etcétera etcétera conmigo les recuerdo que es de suma confianza Conmigo pueden adquirir todo esto para su computador Créanme que doy la garantía De cumplirles con que el productor Les va a llegar a la parte de Colombia Que estén viviendo Y en otras partes pues chicos queda difícil La verdad pues hasta el momento pues estamos empezando Esto es una tarea difícil Poder conseguir alguien Una empresa por decirlo así Que distribuya afuera de Colombia Y que salga barato porque como eso es tan económico Chicos créanme que puede valer más el envío Que lo que va de la misma pieza Y bueno chicos no siendo más este ha sido nuestro fantástico combo gamer la verdad que me ha gustado, muy parecido al Tigers, el primero que hicimos, el Tigers TG900, y bueno, no siendo más vamos a las pruebas vuelvo bueno, a ir apagando la luz y chicos lo conectaré primero que todo para que vean como alumbran en máxima luz, en este momento pues tengo tres bombillas alumbrando que es la principal pues con la que ilumino la habitación el led de la cámara, el flash de la cámara y tengo una lamparita por aquí arriba así que pues en este momento hay bastante luz vamos a ver cómo se ven con esta máxima luz chicos, bueno el teclado, créanme que el RGB está fantástico imposible que me digan que no leo en los comentarios si les gustó el RGB o no vamos a ver el mouse chicos ¿Qué tal está el RGB, bueno también el RGB ve el mouse está fantástico la verdad creo que debe de ser por ahí, unos 5 o 7 colores más o menos como les digo tiene un peso muy muy bueno me gusta que esa parte es metálica la verdad ayuda a proporcionar más peso para mayor precisión bueno chicos así es como se ve nuestro combo de teclado y mouse bueno también tenemos el sistema de luces que va como parpadeando que va como latiendo vamos a ver si tenemos para si sí, también tenemos para oponer la densidad Ponerlo no tan fuerte o bien fuerte La verdad que este teclado y este mouse están muy muy buenos chicos Me ha gustado, si sí, con toda esta luz que tengo en estos momento Se ve así de fantástico, no puedo imaginarlo cómo se ve a oscuras Y es más, vamos a ver cómo se ven estas dos bellezas totalmente sin luces Vamos a ir apagando las luces chicos Empezamos con el flash Bien bien, pero aún así tenemos bastante luz aún Vamos con la lamparita que les digo Ahí ya se empieza a notar la belleza de RGB que tiene Y por último... La luz principal Listo chicos, vean, así se ve El teclado y el mouse totalmente a oscuras, para los que me pregunten Que soy seguro que me van a preguntar No das letras, no alumbran como tal chicos O sea, a oscuridad, en este momento estoy prácticamente A máxima oscuridad, no voy a apagar también El monitor, ahí lo acabé de apagar No alumbran las teclas, pero créanme Que el RGB es tan fuerte que como las teclas son blancas Se ve un poco traslúcido chicos Y se ha alcanzado de la letra a la perfección Así que que se alume la letra No es necesario porque el RGB es tan fuerte Que se ve fantástico Fantástico todas las teclas Y bueno chicos no siendo más vamos a dejar por aquí el unboxing Les agradezco mucho los que me apoyan Ya como estamos monetizando el canal Créanme que los que ven este video me ayuda bastante A poder coger dinero en reproducciones Y, anuncios. y bueno y por último chicos Nos vamos con tomas épicas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 Bueno chicos, vamos a dejar hasta por acá el video Nuevamente prendido las luces para que vean que efectivamente Es un RGB muy muy potente, muy intenso Que trae este increíble combo gamer A tan solo 16 dólares para los que quieran Adquirirlo conmigo, también les doy garantía Chicos, no se les olvide que esto es muy importante Y bueno, siendo más dejaremos El video hasta por acá, les recuerdo por favor Suscríbanse a mi canal chicos En este momento vamos a 1.891 Suscriptores, les recuerdo que Apenas lleguemos a los fantásticos 2.000 Suscriptores del canal, haré un sorteo De exactamente periféricos y accesorios Gamer, y bueno chicos, no siendo más me quedaré Por aquí probando estas bellezas si quieren que Haga video probando esto con Algún juego en específico, me lo dejan en los Comentarios y con mucho gusto Lo haré probándole los juegos que me pidan No siendo más Me despido y hasta la próxima Los quiero, bye bye